El viceministro Benjamín Blanco los acompaña hoy en los estudios, vamos a hablar de este tema que le habíamos señalado, la relación Bolivia-Irán, estos acuerdos, lo ocurrido hoy en Santa Cruz, también el tema de exportación de carne de reza hacia Rusia, y algunos detalles más. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hoy tuvimos la, la grata visita del canciller de Irán, uh -huh. que estuvo en nuestro país, eh, muy temprano se reunió con el presidente y bueno, se han conversado varios temas nosotros tenemos una agenda interesante con Irán son sí. varios temas pues, que vamos trabajando Irán es un país que ha desarrollado mucho la tecnología ah, en los últimos <coughs> años es uno de los países que más ha avanzado en lo que es precisamente nanotecnología que es donde eh, hoy se ha firmado un acuerdo con, entre cancilleres eh, y bueno, estamos aprovechando esa experiencia que tiene Irán para hacer distintos intercambios eh, ¿Qué tenemos tener... por nanotecnología, viceministro? Porque de hecho eso es lo que nos llamaba la atención, porque se habla de, de temas comerciales, evidentemente, pero también la transferencia tecnológica y esto está vinculado a lo que veíamos 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Uh -huh. Bueno, el, la, la nanotecnología uh -huh. tiene muchas aplicaciones. Eh, una de las principales es en, en medicina. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo con la Universidad de, de Irán uh -huh. es eh, poder trabajar con la hoja de coca. Ellos tienen alguna evidencia de que si es que a partir de la nanotecnología se pueden obtener eh, pequeñas partículas, átomos de la hoja de coca, se pueden se pueden obtener ungüentos que puedan servir para curar quemaduras, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este tipo de tecnología tiene este, esa, esas aplicaciones. Eh, como, por poner el ejemplo en, en temas médicos y bueno es un área muy especializada eh, se va a implementar una maestría aquí en Bolivia con uh -huh. distintas aplicaciones que puede tener eh, y, y bueno también se van a tener intercambios se va a tener la instalación de laboratorios también para poder realizar experimentos uh -huh. y para poder realizar eh, distintas aplicaciones de la nanotecnología en nuestro país eh, ellos han avanzado en esta industria eh, han desarrollado cierta tecnología propia que les permite obtener o, o descomponer en, a este nivel de partículas los distintos materiales, los distintos elementos. Y bueno, a través de la, de la investigación científica se pueden encontrar aplicaciones en distintos ámbitos. Irán ya tiene avance en esto? Eh? Tiene mucho avance. Es uno de los países que uh -huh. más ha avanzado en el tema de, de nanotecnología eh, hemos tenido en algún momento estos intercambios con la Universidad de Irán, que es la principal que ha desarrollado esta, este tipo de tecnología, y ellos han desarrollado varios medicamentos, han encontrado varias aplicaciones a la, a la nanotecnología. Y bueno, son aplicaciones que una vez que se hacen los experimentos científicos y se logra descubrir eh, las aplicaciones que tienen, luego se industrializa este tipo de, de, de o sea, eh, la, los medicamentos o los materiales que se tengan para eh, ingresar al mercado con estas nuevas aplicaciones. Estamos hablando de la transparencia tecnológica, de la capacitación de personal, eh, y se va a implementar esto acá, ¿qué significa eh, y, y de manera concreta, por ejemplo, el Concretamente se, tiene la instalación de, se va a tener la instalación de laboratorios donde se van a poder hacer eh, este tipo de experimentos de investigación científica acá en Bolivia. Se, se, se tiene el, la transparencia a través de este laboratorio. Exactamente. Uh -huh. Se van a tener intercambios, es decir, estudiantes uh -huh. bolivianos van a poder ir a los laboratorios que son bastante avanzados de, con tecnología de punta que están en Irán. Uh -huh. Y por otro lado se va a desarrollar una maestría en nanotecnología acá en Bolivia en la universidad, en la EMI que es dónde están las dónde dónde están dónde se ha logrado digamos tener una los profesionales interesados o que pueden aplicar a este tipo de, de maestrías que son es muy es muy nuevo. especializados ¿sí? sí es nuevo para el país, le digo por, por este tema de la nanotecnología y lo que hemos ido hablando de la, del centro, y esto ya con Rusia, ¿no? de, de, del centro de tecnología en investigación nuclear, o sea son, son áreas nuevas para nuestro país son áreas nuevas para nuestro país eh, uh -huh. esto nos va a permitir tener profesionales calificados en uh -huh. estas áreas eh, técnicas, científicas tan, tan avanzadas un tema de medicina en el tema de medicina, por ejemplo, y bueno, es, es per, precisamente lo que se, se busca y lo que buscan estos acuerdos. Son, esto se viene trabajando ya hace uh -huh. algunos años, desde que hemos eh, establecido una relación mucho más estrecha con Irán. Tenemos además otros temas, además de lo que es transferencia de tecnología, la nanotecnología, estamos viendo temas comerciales, por uh -huh. ejemplo, tenemos una planta de leche de lácteos volques con tecnología iraní, Estamos viendo temas comerciales, eh, hoy en la mañana se ha conversado entre el canciller y nuestro presidente, el canciller iraní y nuestro presidente, la posibilidad de poder eh, exportar, por ejemplo, arroz a Irán, que ellos son unos grandes consumidores de arroz, eh, se está viendo el tema de la carne, eh, para poder exportar carne a Irán se requiere ciertas certificaciones especiales por el tema de uh -huh. la, de religioso. Se requiere uh -huh. una certificación que se llama halal, que es eh, que se obtiene según cómo se sacrifica el animal. Exacto. Y todo eso tenemos que ir eh, trabajando. Pero sí existe esa posibilidad, porque, porque esa, tenemos esa excedentes en el tema de, de carne de res. Así ¿eh? es, tenemos excedentes en el tema de carne de res. Ya hemos suscrito con la China el uh -huh. protocolo de exportación. Eh, vamos a realizar nuestra primera exportación a la China a finales de agosto. ...ya vamos a mandar por primera vez un contenedor con carne congelada Y bueno, para el, el Irán, en Irán también hay un mercado interesante para la carne, siempre uh -huh. y cuando podamos... Eh, se cumplan con estos requisitos. Se, ¿no? se cumplan con estos requisitos y es precisamente uh -huh. de eso lo que ahora vamos a empezar a, a trabajar, a conversar para poder saber cómo cumplir con estos estos requisitos eh, específicos. Está el tema de la quinoa también, que uh -huh. ellos han expresado, han expresado interés en poder importar. Bueno, eh, Irán es un mercado interesante, sufre de un bloqueo económico... Que, que hace que muchos países no comercien con ellos y, y ahí se abre precisamente una oportunidad para Bolivia aprovechando este nivel de relacionamiento que tenemos. Quiero, quiero abordar un poquito de eso que me menciona Viceministro porque evidentemente hoy en la reunión, en ese primer encuentro que se tenía, eh, se hablaba de eso, ¿no? De, del apoyo... El canciller eh, Jabat eh, Sarif hacía referencia a aquello, ¿no? al, al apoyo que ha tenido Bolivia con relación a, al tema incluso político y de apoyo a la República Islámica de Irán. Considerando que Estados Unidos en reiteradas oportunidades ha mencionado su preocupación por esta vinculación Bolivia-Irán. Bueno, eh, Irán está sufriendo sanciones por parte de Estados Unidos. Irán es uno de los países que tiene mucho petróleo y, como sabemos, los países que tienen eh, recursos naturales eh, como estos, uh -huh. y especialmente petróleo, sufren de, del asedio de, de, de potencias que buscan, que buscan poder tener acceso a estos recursos, poder... Uh -huh privatizar estos recursos. Y bueno, hace, hace un tiempo que Irán tiene, sufre de estas de estas medidas económicas, tiene un bloqueo económico eh, similar al de Cuba, incluso más duro que el que, uh -huh. el que tiene Cuba, que le, que le impide poder tener comercio, recibir divisas, por ejemplo, de otros países. Es por eso que hablábamos del intercambio, si es que ellos nos venden, por ejemplo, equipos para la posterización uh -huh. de leche nosotros poderles pagar con productos eh, como el arroz, la quinoa, la carne y tener más un, una especie de comercio compensado que pueda superar este bloqueo que tienen económico para poder recibir divisas por la venta de sus, de sus productos. Es un, un tema muy complicado, Bolivia siempre ha apoyado eh, la soberanía que deben tener los países, la autodeterminación y en este sentido eh, en, en los distintos órganos de Naciones Unidas hemos apoyado los distintos reclamos de, de Irán eh, porque cesen estos, estos bloqueos y estas sanciones económicas que consideramos injustas. Mantiene ¿no, Bolivia una fuerte vinculación en este tema de relaciones, sea en temas de salud, comercial, transferencia tecnológica e ideológica también. Sí, bueno, el, nosotros nos, nos relacionamos con todos los países, Ajá. inclusive los que tienen este tipo de sanciones eh, de sanciones comerciales, y reclamamos eh, que se respete el derecho que tienen todos los pueblos de, de, a la autodeterminación, a la soberanía, y, y es así que coincidimos y que hemos respaldado a Irán en esta demanda que tiene de, de, de poder terminar con estas sanciones. A propósito de la reunión de países... No alineados, ¿no? Que participaba el canciller Exacto. iraní, el canciller de Bolivia, en fin. Sí, y otros países mm. eh, que tienen, eh, que, que compartimos varios, mm. los, estos mismos principios. Bueno, esta reunión fue recientemente el, el fin resort. de semana pasado mm. en Caracas y estuvo presente nuestro canciller. Eh, eso veíamos eh, en el tema de Irán. Y, ¿Y le decía por qué? Porque se ha visto ya... Eh, el, el apoyo, la cooperación desde hace años ¿no? Desde que, que está el presidente Evo Morales con Irán y, y también con otros países Ahí quiero vincular lo que usted me, hacía, me decía hace instantes eh, vice viceministro Cómo estamos con la exportación de carne de res En agosto, fines O sea, estamos hablando de un poco más de un mes Para la exportación Así es. nos estamos preparando es, eh, es realmente un desafío Todo uh -huh. lo que ha sido la negociación del protocolo Para, la poder, uh -huh. para poder exportar carne a China eh, ha sido un trabajo muy, muy arduo que hemos tenido, eh, tanto el servicio sanitario, es decir, Senasac, para poder ir contestando a los distintos requerimientos del servicio sanitario chino, de la aduana china. Eh, hemos recibido en dos oportunidades, misiones desde la China, que han venido a ver cómo funciona nuestro sistema sanitario, luego han estado en nuestros en, en las estancias donde se hace, uh -huh. para ver todo el proceso, desde la cría, la recría, el engorde, eh, sacrificio del, del. Verifican todo el proceso así para es, la exportación. Verifican todo el proceso para mm -hmm. la exportación y, y, y solamente certifican eh, o les dan la autorización de exportar a algunos frigoríficos, los que cumplen con todas estas normas. ¿Cuántos medidas? frigoríficos cumplen? Hemos logrado certificar en este momento a dos mm -hmm. frigoríficos: frigor mm -hmm. y fridosa. Serían los dos que están habilitados en este momento para poder exportar carne a China. De, eh, este tipo de, de negociaciones uh -huh. para otros países uh -huh. han durado mucho tiempo. Eh, sin ir lejos, Argentina, alrededor de 10 años ha estado negociando para poder tener la certificación para exportar carne a China. Y eso muestra el, el ¿Cuánto grado. ¿Cuánto tiempo tardó Bolivia? Bueno, el presidente en el año 2018, es decir, el, el uh -huh. año pasado ha, estado con el, ha tenido una reunión en China donde se ha definido que nuestra relación es una relación estratégica, se es ha elevado a nivel de relación, es una relación estratégica, como dice el documento que se ha suscrito. Y ahí, a momento de eh, anunciar o de, de suscribir la habilitación de algunos productos, porque hemos habilitado ya quinoa, por ejemplo, eh, hemos, estábamos en el tema de Chía, entonces se solicitó el tema de la carne se anunció que íbamos a empezar a trabajar con, la, con el tema de carne es decir, fue un, fue un año muy intenso de trabajos en diciembre hemos recibido la, del año pasado hemos recibido la primera misión uh -huh. de la dona china eh, la primera parte era el tema de fiebre aftosa o sea, ellos vienen a verificar de que no exista fiebre aftosa en Bolivia hemos obtenido el reconocimiento de país libre de fiebre aftosa sin vacunación y la segunda visita ya vino a recorrer desde el... Uh -huh. desde el de, desde los centros de crianza como digo hasta el, los frigoríficos pasando por los mataderos y viendo cómo se, se procesa cómo, cuál es todo el proceso que tiene la carne hemos, tenido, hemos recibido algunas recomendaciones, hemos subsanado algunas observaciones hemos tenido mucho intercambio de información entre SENASAC y la aduana y bueno el último paso fue acordar cuál iba a ser el certificado que, íbamos a, que iba a acompañar la exportación para que China pueda uh -huh de aceptarlo y bueno el presidente ha entregado este protocolo suscrito ya que nos habilita a Bolivia para poder vender carne a China. El mercado chino es muy exigente en cuanto a normas sanitarias. Nosotros ya estábamos habilitados por ejemplo para vender carne a Perú, Ecuador. Uh -huh y ya estábamos exportando carne, hemos llegado a exportar 15 millones de dólares el año pasado. Pero ¿A estos países? A estos, estos países, Perú, Ecuador, uh -huh. básicamente. Entre carne fresca y carne procesada, es decir, hamburguesas uh -huh. y otros productos eh, derivados de la carne, pero ahora al abrir el mercado chino, el mercado asiático, que, es, que tiene tantos requisitos, pone a Bolivia en un estatus distinto, no pone, nos da prestigio, digamos, uh -huh. para poder abrir nuevos mercados. Y en eso estamos, estamos trabajando muy intensamente para abrir el mercado ruso, eh, también para la exportación de carne. Y bueno, es, va a ser todo un desafío eh, la, la primera exportación que se va a dar ¿Cuántas la... eso, está... eso se está decidiendo está en, este, en esta semana, según la información que uh -huh. nos ha dado que nos han dado los ganaderos, se va a decidir cuántas toneladas va a ser este primer envío, eh, supongo que será un contenedor, el uh -huh. que debe ir refrigerado, y esa va a ser la primera vez que Bolivia exporta carne a ultramar, ¿no? uh -huh. y dando, es, es una oportunidad muy grande, porque una vez que se tiene el mercado, eh, eso anima mucho a los propios ganaderos a invertir, a poderse dedicar más al negocio, y el tema de la carne es un tema que genera empleo, ¿Cómo estamos el, eh, con los ganaderos? Porque ustedes han sostenido reunión, que se han reiterado oportunidades con ellos, o sea, sí, eh, bueno, me refiero a la capacidad de producción que tienen en este momento. Ha crecido mucho en, el, en los últimos tiempos, se, ellos tienen el compromiso de poder incluso duplicar en, el próximo, uh -huh. en los próximos cinco años la cantidad de cabezas de ganado, en este momento tenemos 10 millones de cabezas de ganado, ellos dicen que tenemos un excedente de 40 mil toneladas para la exportación, uh -huh. eh, China importa más de un millón y medio de toneladas, o sea, lo que tenemos es muy poquito a comparación de, de lo que significa el mercado chino. Y bueno, se, ellos eh, se, se comprometen a duplicar el, eh, a, en cinco años, uh -huh. o sea, a llegar a 20 millones de cabezas de ganado para atender estos nuevos mercados que se han abierto para, para Bolivia. Y bueno, hemos avanzado mucho en genética también. Uh -huh. eh, en las distintas expos que tenemos en Santa Cruz, por ejemplo, eh, se, se vende, se, se vende semen de bovino a Brasil, que Brasil es un productor uh -huh. de carne eh, reconocido y, y que tiene mucha experiencia, con Paraguay, con Paraguay a propósito de la visita que hemos tenido el gabinete binacional entre presidentes, se ha suscrito entre ganaderos, ambos países claro, un tema acuerdo, privado, ¿no? sí, para poder hacer estos intercambios y bueno ha avanzado mucho el sector, tenemos muy buena genética en Bolivia eh, y bueno eso acompañado de inversión en lo que son los frigoríficos, uh -huh. en lo que son las cabezas de ganado eh, nos dan ahora un excedente importante de carne de muy buena calidad para poder exportar y van a ser divisas para, para nuestro país, se va a generar uh -huh. Eh, ahora que tenemos el mercado mayores inversiones, esperamos que esto, que esto suceda. Por poner un ejemplo, el Paraguay no tiene un protocolo de exportación de carne con, con China. Entonces, que eh, cuando vinieron eh, los privados paraguayos, hablaron de la posibilidad de que ellos se puedan establecer y criar ganados, hacer inversiones uh -huh. aquí en Bolivia, para poder exportar desde Bolivia carne a China, dado que Bolivia sí tiene este protocolo de exportación. Todo un año, menos de un año, ¿no? Para, sí, para, aquello, para concretar aquello. Pues con, con consultas muy muy concretas, eh, viceministro, ¿hay la posibilidad de que más frigoríficos cumplan con ello y se pueda ampliar la exportación? Eh, Exacto. Eh, o sea, eh, eh, ellos están en trámite. Sí, o sea, los otros han recibido algunas observaciones, uh -huh. digamos, algunas recomendaciones que se deben que se deben implementar y una uh -huh. vez que se implementen eh, pueden ser reconocidos, o sea pueden irse incrementando el número de frigoríficos asimismo podemos solicitar eh, la habilitación uh -huh. digamos de uno nuevo si decidimos abrir un nuevo frigorífico, si viene un empresario y decide invertir en un frigorífico se solicita porque ya tenemos el protocolo, el protocolo, el oh, protocolo okay. es el marco mediante el cual podemos habilitar entonces se eh, van habilitando los frigoríficos y todo el, el procedimiento ya está acordado y ya está suscrito a qué países exportamos? Cuáles son la proyección de mercados? Me dice. Estamos exportando a la región. China se viene en agosto. Rusia le interesa. a Irán le interesa. O sea, Podríamos avanzar con sentido? Irán? Sí, hemos exportado. Se, se hizo una exportación de prueba el año pasado. Uh -huh. Que no supera los 200 mil dólares a Vietnam. Uh -huh. Entonces y, y es y eso muestra de que podemos llegar hasta ese mercado, de que tenemos la parte logística que hay que desarrollar para el tema uh -huh. de la explotación de carne. Y bueno, hay que ver, eh, por ejemplo, Corea del Sur tiene mucho interés. Y los, eh, y los privados también, los ganaderos, han hablado de la posibilidad de poder trabajar con Corea del Sur. Eh, el, otros, otros mercados que se puedan abrir fuera de la región los vamos a ir explorando a medida que vamos bueno, eh, cumpliendo uh -huh. los, los contratos y los compromisos que tenemos ahora. Y, y bueno... De una vez que se vaya ampliando el lato ganadero que tenemos en Bolivia, también vamos a poder ir, ir mejorando la calidad y los volúmenes de nuestras exportaciones. Quiero agradecerle, viceministro, por habernos acompañado y voy con una así muy breve también. Preparándose para la COP25 de, de Chile, habían encuentros con jóvenes ahí en, en Santa Cruz. Así es, sí, estamos, eh, el, bueno, el, el viceministerio de Relaciones Exteriores que ve el tema ha estado preparando estos encuentros con, con jóvenes, precisamente de cara a la próxima COP25, uh -huh. donde Bolivia siempre ha tenido una participación eh, con una posición propia, eh, que ha, ha, siempre hemos tenido muy buena... Eh, muy buena acogida de nuestras propuestas por parte de los, de los demás países y esperamos que esta vez muy suceda bien. otra vez lo mismo. Hemos liderado los temas en lo que son las distintas COPs. Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministro. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela, y a las órdenes. Nos vamos a nuestra primera pausa en el programa. Quédese con nosotros y retornamos.